Él está, en sí, la, sí. él está en la casa. Algo ¿no? así creo que es. No. Que, uh, que hay gente en la casa, no sé, algo así. Right. Checking... Ahí va el el Ah, él corrió, corrió aquí cuando atacó la, la habitación. Ah, él corrió hasta acá cuando lo atacaron, la casa segura. No, the was attacking the o sea, mejor dicho. Ah, vino, vino, vino corriendo hasta acá cuando atacaron la casa segura. Se escondió acá. Ajá. Bueno, lo atraqué. Yo llegué, yo un daso, una cosa está por aquí metido así. Everyone, report status. <risa> me out. por esta... Pana de roleo, pana. Alive. Sí. está, Pele. Bobo, volví, nada. tengo mis cositas, volví, tengo mis cositas. Ah, bueno, vale. Epa. Hola, vale, estamos en el hangar. En el hangar. Final, mira, bobo. ¿Qué mira, bobo? No, no, para allá, bobo. Go hangar, ¡Ay, ¡Corre, corre! Ah. <risa> ya, ya, no quiero ir para el mundo. ¡Para qué susto! ¡Qué susto! No, no ¡Ana! ¿Cómo? si supiera yo, cómo a mal! ¡Para qué susto! Oh, no, yo cuando volteo y lo veo caminando de ti, a ti! ¡Ay, me da algo a ti, mwah. Eh, acá, Andrei, ¿cuántos puntos tenés? Eh, puntos tenés. 416. 416. 416. Sí. Epa, Andrei creo que neta esta noche y un poquito de scrap. Ah, pues Scrap ya. ya tengo, Scrap ya tengo, creo, creo que tengo uno o dos Tal vez en la próxima noche ya te puedes comprar Ya, Argoti, vení para acá, cinco segundos Gracias, dije Dice, vino la noche Somos de Coppel, buenas tardes, ¡Ey, no se esconda! De cerrar a Argo, Bueno, pues en bueno, la a Bueno, yo me encargo de la, bueno. de la puerta ah. Ah, trae los segundos. Sí, sí, sí. No, esperemos que aparezca con papelito. Se está entrando el tracker. Sí, ya, ya, ya, ya lo tengo. Señal perdida por ahora. De qué preocuparse. Ya lo ya los encontré. Señal perdida. Por ahora, señal perdida. Muchachos, Así que no me preocupen. What the fuck, what the fuck, canal de mantra. El canal de Charvis? El canal de Charvis. Y el que tiene el canal muerto, lo demás. El que tiene el canal muerto, lo demás. Señal perdida, muchachos, tranquilos. Lo escucho, cerca. Señal perdida. Lo escucho perdida. cerca. No, señal perdida. Red, da re A ver, ¿qué es? rojo o negro, amigo? Que usted decida. ¿Qué cosa? No, el man, si es negro o rojo. Que usted decida. Por ahora, señal perdida, muchachos, no me no preocupen. Eh, hey, ya hablan factor de furro culiado. No, o sea, Estoy allá, pues. por el hangar Ah, da que ahí estamos todos ah, Estoy pues, por el hangar Métete en idiotas. el hangar Ay, hola ¿Qué? ¿Señal perdida? Sí Sí, señal perdida Sigue siendo Ya, Alan, Alan, hacete en, en la otra esquina En la otra esquina, en la otra esquina, en la otra esquina por allá, para allá esa esa, co... de... ah, voy para allá Para, para esa, de... esa cosa no es ¡Chu, chu! ¡Chu! chu! Señal perdida Mejor dicho una mierda. ¿Y si nos tomas por ese túnel? No bro, recuerda que el de guión no lo dejan. Y ustedes saben que si yo muero ustedes pierden. Sobre todo. Sí. No, pero eso, sí. Eso sí. Sí? ¿por qué tiene la cabeza cuadrada? Ah, le digan que no. Y voto esto. ¿por qué la cabeza algo... cuadrada? No sé, me gusta. Me siento muy minecraftiano. Estoy cerca de mi casa, un balde. Muchachos, volví, ¿qué pasó? Ay, ay, ay, qué, eh, te... sí. Mano, mira eh porque te.? mano imagínate que se te descargue el celular. Ver, bueno, ah, la verdad que Pero, más bien, si ¿sí, sí siguen jugando rastrillo o qué. Sí, sí, sí, vamos bien. Obvio, bueno, espérate, obvio. espérate, espérate, espérate, me vuelvo a unir. El vale, man tenía miedo, me está diciendo que gracias por llegar. This has been here. <risa> ah, de, lo, de roleo. ese man es de roleo. De roleo Decide sobre la Blood Orr, sobre de la Blood No tengo, or. No tengo Hasta no Este es asterisco, mueve la, buena, la no colita tengo. asterisco moon. moon. Es Blood aur. Ay Uy. el P Por eso te yo la conozco como moon, La luna de sangre es Blood O oh, la hora de sangre, no Blood Moon. Lo peor es que ni siquiera es la tradición. ¿Tocó tocó cosa de sangre? No, no, no. no, no. Él, está en la, él está en la casa, ¿no? algo así creo que es. No. Que hay, que hay gente en la casa, no sé, algo así. Hay like un ah, el Ah, él el, corrió, el el corrió aquí cuando atacó la, la habitación. Ya, o sea, él corrió hasta acá ah, cuando lo atacaron la casa segura. Iron the right was attacking the right O sea, mejor dicho, vino, vino, vino corriendo hasta acá cuando atacaron la casa segura. Se escondió acá. Ajá. Bueno, lo craqueo. ¿Qué los de que un digo? Una cosa está por aquí metido así. Everyone, report status. Report status. Panes de roleo, pana. Alive. Please. Sí Está feliz volví, la... tengo mis cositas, volví, tengo mis cositas eh, como, vale. Epa, ala, estamos no, en el hangar En el hangar, yo el... mira Bobo, ¿Qué mira Bobo Anda, anda para allá Bobo En el hangar, con hangar ¡Ay! atrás! ¡Corre, corre! <risa> <risa> ya, ya no quiero ir <risa> el Bobo. ¡Para, qué susto! ¡Qué susto! <risa> No. Oye, ¿cómo? ¿Cómo? Ana, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? yo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? volteo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Te que atrás. Pues o ya van a hacer que me maten, esto, que Ay, que asusto, me maten, Ay, qué susto. Qué asco. ¡Sí! ¿Qué susto ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué, ¡Qué vergüenza! ¿Qué ¿Qué es atrás? Es. Y te está salí corriendo. Se los dije con anticipas para ir un poquito te mejor, antes de que la si estamos mejor. Ay, es que Lora es como si caminar cojo. porque te toses tanto? <risa> va con direccionales. Que por lo va con direccionales. Es sano Yo camino como una persona normal. Si no les gusta, me la chupo Esto ya. <risa> Un inválido, será. <risa> ¿Se acuerdas que va acá? No, ya me dio trauma ese lugar también. A mí se me hace que eres marica, eres un inepto. Y después de estar jugando un rato intentando ganar, eh, nos rendimos ese día e intentamos el siguiente al lado de otro amigo. Pero al unirse una persona que es el Night Hunter, el que ven ahí el tabulador con 900 y piola de victorias, ocurrió lo siguiente. Uy ¿no? Pero sí, ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¡Yo te dije! ¿Sí, ¡No ¿Sí, te dije! ¡No ¡No <ríe> <ríe> Perseguí a esa tipa, no, no, no, no. perseguí a esa tipa, perseguí a esa tipa, tipa. Daniel, es un ah, bueno. veces. Ay, Ay, sí, mano, sí, sí, la sí, la sí. La sí, mano, ¿quién tiene cinco objetos? Mi, ca ¿Qué mi cámara cara más ¿Qué? ¿Qué? importa esos cinco...? No, mentira, lo único que importa es... Eh, eh, ¡Ay, ¿y encontré al Hunter ¡Ay, hay, Hunter el más pro! ¿Qué es? Ah... Me oh, encontraste oh, en el multicuento, obvio Osorio. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, Daniel. No, ¿Sí? Si yo muero, ponemos la noche, literalmente, yo tengo la vengada. La vengada. Oficial, Cristiano, no. Nos no, vio, no, nos, vio no. nos vio, nos vio. ¿Cómo Cristiano dañó su carrera? Daniel, ¡Uy, cuál es esa! ¡Uy, cuál es esa! ¿Qué pasó? Eh. Uy, ¿cuál es esa, weón? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Pana, Este man se hace Bloodhound. ¿Se hace Bloodhound? Sí. Es que el man está sentado en una silla donde no le hacen daño, pana. Ah. Ah, la silla. ¿La esa? silla de ruedas esa? ¿La silla de ruedas esa? Ajá. Para arregote. Para allá, para allá están todos, por allá. En el, en el arcán. No sé a por qué les sigo diciendo arcán. Ahí sí, se el hangar por Dios. Por eso, no, es que no me acuerdo de nombrar ga, a, a, a... Ya me olvidó. Hangar, hangar, eso. hangar por Dios. Pero es que se me papi, olvida. Papi, lo, se no, viene papi, se viene Broadthor. Se, se viene Broadthor. Se, se viene. Se, viene, sí. se viene. Bueno, papi. bueno, bueno, bueno. ¿Pero dónde está este? Por ahí, por ahí, por el... En el hangar, en el hangar, en el hangar. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Se, ¡Se, viene! Viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se ¡Ay, Jesús! ¡Ay, se activó esta cosa! Se activó la habla ¡Ay! se Voy prendió esta cosa. ¡Oh! Bueno. Bueno, chavales, hasta aquí llegamos. ¿Qué pasó? ¡Blood! ¡Oh! oh ¡Por sus vidas, chavales! Así que este es el hablador. ¡Sí! <risa> ¡Ay, ¡Qué susto me cambiaron! ¡Me hermano. ¡Oye, hermano, qué huevón! Son dos minutos. Uy, para, ¿cómo lo consiguió tan rápido? Obviamente. Es que el maricá hizo un bug, hizo un bug. Ya, ya, ya, ya. Se viene su papi! ¡Dale! Ya, pero no, pero no saltes, tonto. ¡Al fin! El sueño, el sueño del técnico Argoti se hará real. Andrade, nosotros podemos. Atento a todos lados, Vean, no se preocupen, muchachos, no se preocupen, ese man lo tiene ahí distraído. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¡Qué susto! ¡Ay, Andrade! ¡Argoti, Argoti, Argoti, Argoti! ¿Cómo estás? ¡Ay, Argoti! ¿Qué estás ay argoti Acá llegaba <muchas> el encabezado de <tal>? <muchas> <¿qué tal? muchas>